En el laboratorio Betanco, contamos con 33 años en la producción de productos para la salud animal. Y ahora, hemos dado paso a nuevas alternativas para el control de las enfermedades y las propuestas de negocio que responden a las tendencias de los consumidores, que por ejemplo exigen mínimo o nulo uso de antibióticos, en este caso en la porcicultura. Presencia en más de 40 países y enfocados en el desarrollo de proyectos de I.D., en Betanco somos un referente internacional en aditivos y especialidades para la agroindustria. Tenemos aproximadamente 2.500 vientres. Estamos distribuidos en tres granjas, tres sitios. Uno está en Tezistán, que es, pertenece a Zapopan. Uno en Ciudad Guzmán y otro aquí en Adelante de Tala. Esta granja se llama Tecomates. El circo corporativo es Granja La Perseverancia, es una S.A. de C.V. Ahorita destetamos alrededor de 11 lechones, es lo que traemos al destete. Que para ser en la zona donde estamos creo que es bastante buena Mira, por desgracia, aquí sin ofender a nadie, principales problemas se enfrenta uno con el PIBS. La gente realmente, híjole, es el principal obstáculo. Porque los problemas dentro de explotación porcina, llámese porcina, llámese bobina, llámese aviar, nosotros los generamos en un 90%. Yo estoy súper convencido de eso. A mediados del 17 tuvimos una de las granjas, un problema entérico bastante, bastante fuerte, el cual nos trajo locos, te hablo de casi un semestre. Acudimos al laboratorio para hacer aislamientos, para hacer serologías. Utilizamos ahí antibióticos de todo lo habido y por haber en el mercado, que si eran de marca registrada, que si de marca no registrada, bueno, de todo utilizamos. Nos traía realmente desesperado el impacto económico ahí, fue altísimo de pensar realmente en cerrar estas unidades de producción de plano. Bueno, si ya probé tiamulina Cara, ya probé todo lo habido y por haberte repito en cuanto a antibióticos, en cuanto a fármacos se refiere, pues te quedas un tanto ya ciscado. Pero dicen, un perdido a todas va Le apostamos. En ocho días el problema bajó, te hablo, perdón, te hablo primero de que traíamos el 90% de los tocados ya tocados. Me habla el encargado, me Dice, me ya esto ya cambió totalmente. en Sí, en ocho días. Dice, ya no, ya no, la ni la mitad que lo que había con diarrea. Me paré para ver las iban las cosas. En dos semanas ya semanas ya con los dedos los de una mano una mano que había que había de, de diarrea. Increíble pero nos resultó de esa manera. Me puse a estudiar más junto con el personal de Betanco, a platicar qué experiencias tenían, qué, cómo mejoraría los parámetros. Ya me hablaron de las bondades que tenían Quise probarlo en otra granja que tenemos libre de Pierce. Dije, voy a utilizarlo ahí. En esa granja yo tenía problemas de Clostridium, alimenticia que yo para mí es número uno. El bajar dos décimas es un impacto económico bastante, bastante. Hay temporadas en que ya quisieras ganar 100 pesos por, por animal. Entonces el hecho de que con esto logres bajar dos décimas para mí es bastante bueno. Claro que lo recomiendo. ¿Por qué? Pues por todas las bondades que ya te mencioné ahorita, ya sea mercado, conversión alimenticia, ganancia de peso diaria. Entonces pues para mí funciona y funciona muy bien. Pero hasta el momento yo estoy encantado y como dice el comercial, como el dubalín, no lo cambio por nada. Yo por ahorita sigo con, con este dubalín, con este disantín.